están pasando su cuarentena? Yo lo estoy disfrutando a pesar de todo, pues al fin tengo un espacio para continuar con mis pendientes. He tenido muchísimas ganas de retomar mi reto de luquelele. Ya van a ser tres años de pausa y me hacía bastante falta. Tocar el luquelele tiene su nivel de complejidad y después de tanto tiempo se necesita hartísima práctica. En esta ocasión, Aprendí esta cortita canción de una de mis bandas favoritas, Paramor, con la que me identifico bastante por su letra. Espero les haya gustado el resultado, le den like y se suscriban. Soy Nimo y esto ha sido el episodio 3 del que se rinde pierde. Espero vernos pronto. Chao.